Eh, en la Duarte abajo, en la Duarte arriba. ¿Y la persona que te agredió, cuál es el nombre? Ta se llama él. ¿Cómo? Ta se llama él. ¿El tuyo? Sandy. ¿S -S Entonces, Sandy Vázquez. Entonces yo temo por mi vida, porque él está armado y yo tengo miedo de que él vaya a agarrarme en la calle y me vaya a matar. Porque ella fue al hospital donde a mí me van a operar, compuesto con su mamá, compuesto con otra persona que él mandó, eh, a decir que la mamá de él me dijo que no le ponga querella. Eh, ...y que y ofrecí, y me dieron 500 pesos, dije que él me va a ayudar con la cosa... ...como que ni si me había dado un tiro por la cabeza, como yo me hago... ¿Dónde fue que él tiró? En el muslos y en los brazos, que, que sale ahí, que me van a operar... Eh.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 Eh, y que y, de ofrecí, y me dieron 500 pesos, dije que él me va a ayudar con la cosa. Como que con si me voy a dar un tiro por la cabeza, como yo me hago? ¿Dónde fue que él tiró? En el en mulo el, y en el los brazos, que me que sale ahí que me van a operar. Eh.